a David Peña el espacio para darles a conocer esta enfermedad que realmente es un ejemplo de una enfermedad rara como van a ver más adelante este es el Instituto Nacional de Pediatría donde la gran mayoría de los ponentes o un buen porcentaje de los que han estado aquí pues somos agresados del Instituto Nacional de Pediatría este es mi conflicto de intereses puse yo Guanajuato porque en Guanajuato iniciamos lo que es eh, nuestra vuelta a la hereditario en 365 días, precisamente en nuestro afán para hacer la difusión de la enfermedad en los diferentes estados de todo el país. Eh, aquí eh, las fotografías que les voy a presentar son de pacientes los cuales tienen su consentimiento este, bajo información en los menores de edad, firmaron los padres, no está autorizada que se reproduzcan, entonces es respetar la decisión de, de los pacientes. Aquí, eh, yo les pido que ustedes observen esta fotografía. En esta fotografía yo les estoy mostrando a mi familia, en la cual eh, tengo familia no nada más de sangre, familia de amistad, familia de enfermedad, donde hay niños, donde hay adultos, donde hay adolescentes, se casan, algunos ganan premios, conviven, las niñas se disfrazan, aquí en la fiesta mexicana. Todos llevan una vida aparentemente normal. Si ustedes observan la fotografía, no observan nada extraño en ninguno de ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en ustedes? ¿Son los mismos pacientes que les presenté en la primera diapositiva? ¿Reconocen algunos de ellos cuando se transforman y cuando empiezan a tener manifestaciones del angiodema hereditario? Realmente están irreconocibles. Y es una enfermedad... Vamos a decir rara por la prevalencia, pero también es claro que el médico lo sospeche porque es una apariencia normal la que da el paciente, a no ser que sea evidente cuando es a nivel de, de la mucosa o su mucosa, pero cuando no es en algo que sea visible, por ejemplo a nivel facial o de extremidades, hace todavía más difícil el diagnóstico. Así decimos que el angiodema hereditario es una enfermedad discapacitante. Totalmente desfigurante cuando se presenta en áreas expuestas, en la cara o en las extremidades. Muy debilitante y que puede ser potencialmente fatal. En países donde no se cuenta con medicamentos específicos para el enanciudema hereditario, puede ser inclusive hasta del 60%. En nuestro país, <risa> entre el 30 y el 40% de la mortalidad. Eh, se presenta, eh, la, la prevalencia no se conoce con exactitud. Uh, en promedio se ha estimado que sea un caso por cada 50.000, en Latinoamérica se estima que sea un caso por cada 33.000, se estima que en toda Latinoamérica estén alrededor de 56.000 pacientes con ejido emeritario, de, de los cuales menos del 5% está diagnosticado. Esta es una fotografía que, eh, que autorizó que la presentara siempre, es, es una enfermera que trabaja en el Seguro Social de, de Ciudad Juárez y ustedes la ven. Es, un, es una mujer productiva, trabajadora, pero ¿qué es lo que sucede cuando empieza con las manifestaciones en la de maritario? Tiene que faltar, empieza ella a sufrir cambios, empieza a tener depresión que está asociada también a las manifestaciones en la de y que le hace que no acuda a su servicio. Entonces los periodos de incapacidad son mucho muy prolongados y esto también le ha originado problemas no nada más en el área laboral, sino también en su entorno familiar. Las alteración que se encuentra en el genoma hereditario, el gen eh, responsable de esto es el gen delidor del C1, o también llamado Serpin-1, se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 11, en las bandas 1, 2 a 1, 3.1. Y aquí se han descrito en la actualidad más de 300 mutaciones en el gen del inhibidor del C1. Y Estos pueden ser bloqueo de transcripción o una transcripción de RNA mensajero anormal o una traslación de proteínas no secretadas o bien una secreción disfuncional del inhibidor del C1. En México llevamos actualmente tres mutaciones nuevas, no antes descritas, las hemos llamado mutaciones mexicanas que están próximas a publicarse y en las cuales las manifestaciones clínicas son mucho muy severas. Es un gen que está compuesto por 8 exones, 7 intrones, y en los cuales aquí la característica que tienen los pacientes con angiodema hereditario es que le dan una gran variabilidad genética, tanto intraindividual como interindividual. ¿Esto qué significa? Que el mismo paciente a lo largo de toda su vida las manifestaciones clínicas pueden variar. Habrá ocasiones en que las manifestaciones se presenten una vez por mes, años en los cuales pueda permanecer asintomático, la persona que ha permanecido más el tiempo más prolongado en México ha sido 25 años asintomática y posteriormente empieza de nuevo con manifestaciones. Pero también pueden ser diferencias interindividuales, esto es, que en la misma familia que tiene la misma mutación genética el comportamiento clínico va a ser diferente. Habrá hermanos en los cuales los eventos laringios que son los que son potencialmente fatales puedan presentarse cuatro o cinco veces al año y otros hermanos que no tengan ningún evento laringio y con, cuyas únicas manifestaciones clínicas sean por ejemplo a nivel de extremidades. Esto también le confiere que el, la edad de presentación de los síntomas sean diferentes aún en la misma familia con la misma mutación así como la frecuencia de los mismos, la localización de el, del, del edema y de los factores que precipitan la aparición del edema. Esta es una familia venezolana y les digo que nos llamamos familia porque realmente es eso es lo que somos, tenemos nosotros que apoyarnos unos con nosotros, somos familia y vean ustedes en los cuales siempre los edemos faciales que presentan son diferentes. Aquí el niño tiene menos edema facial que lo que presenta su tía, en la cual es mucho más impresionante la aparición de la yodema. Se hereda de forma autosómica dominante, esto es, que por cada embarazo existe 50% de probabilidades de que se herede la enfermedad. Este es el árbol genealógico donde fue una mutación de novo Aquí, eh, de hecho, en, este, en esta familia es una de las mutaciones mexicanas que no se han descrito, que la vamos, es, es la primera, cuya severidad de los síntomas pues, son muy notorios y en los cuales, observen aquí, ya van cuatro generaciones y ya están afectados al uno de los miembros en cada una de ellas. Hay factores que detonan la aparición del angiodema y estos factores pueden ser desde medicamentos como los señores de la enzima convertidora de en angiotensina los estrógenos el embarazo, ciertos alimentos en algunos pacientes que ya los tienen plenamente identificados hasta picaduras de insectos, traumatismos leves, cirugías infecciones o algunos traumatismos y principalmente el estrés, la ansiedad todo esto que es lo que van a ocasionar en una persona que tiene el inhibidor del C1 de manera normal. Cuando llegan a tener algún factor desencadenante, algún golpe, alguna infección, se empieza a activar el sistema de contacto, el sistema de complemento y el sistema fibrinolítico. Y en una persona que tiene el inhibidor del C1 normal, se consume de manera fisiológica el inhibidor del C1 y disminuye las concentraciones del inhibidor del C1. ¿Pero qué pasa en un paciente en los cuales tiene la deficiencia de glor del C1? Que todavía se consume muchísimo más el glor del C1 y esto hace que el sinógeno de alto peso molecular produzca cantidades exageradas de bradicinina. ¿Qué es lo que nos va a ocasionar la bradicinina? Una vasohidratación, aumento de la permeabilidad vascular y angioedema. Pero bueno, vamos a entender un poquito más qué es lo que sucede. Para empezar vamos a definir que hay diferentes formas de angio de y esto sí lo quiero dejar bien claro por las confusiones que hubo ya de ayer. Y vamos a considerar que hay angio de con deficiencia de inhibidor del C1 y con inhibidor del C1 normal. Ya desde aquí vamos a tener dos parte A. Cuando tenemos la deficiencia del INIORDEX-C1, podemos tener una disminución de la proteína del, del c 1 es decir, la cantidad va a estar disminuida y le vamos a llamar angiodema hereditario tipo 1. Pero puede ser que esté la cantidad normal, pero no me funcione, porque está disminuida la funcionalidad del INIORDEX-C1. Entonces, cuando está disminuida la cantidad, la proteína, la parte antigénica es angiodema hereditario tipo 1, y cuando está disminuida la funcionalidad, que vamos a llamar angio de tipo 2 sin embargo tenemos también pacientes que tienen la misma sintomatología clínica es el mismo cuadro clínico en los cuales el nivel de S1 se va a encontrar normal y aquí la alteración se encuentra en el gen localizado este, en el cromosoma 5 en el gen de, este, se han encontrado mutaciones en el factor 12 de la población sin embargo, también existe otro grupo de pacientes en los cuales no se han encontrado mutaciones en el factor 12 en la corrupción, pero eh, permanece hasta el momento eh, el defecto genético desconocido. Esas muestras se están guardando precisamente para ver en dónde se encuentra el defecto genético y en los cuales también hay una herencia autosómica dominante y a ellos se les ha denominado angio tipo 3. Entonces, lo que tienen en común tanto el tipo 1, el 2 y el 3 es que su principal mediador bioquímico va a ser la radicinina, que va a ser el principal causante del angioedema. Así que nos vamos a quedar por el momento con tres tipos de angioedema hereditario. ¿Y dónde sucede todas estas alteraciones? Observen aquí eh, eh, la estructura de un vaso sanguíneo. Aquí encontramos células endoteliales, las cuales están unidas unas con las otras, mediante una serie de proteínas de adhesión. Y dentro de su membrana de las células endoteliales tenemos unos receptores, que les vamos a llamar receptores B2 de radicimina que se encuentran en blanco. De manera normal, dentro de nuestro vaso sanguíneo, pues va circulando eritrocitos algunos otros, eritrocitos, sustancias, plasma, y tenemos de manera normal circulando en verde cantidades pequeñas de bradicinina. Esta radicimina se une a estos receptores B2 de radicimina que está en la membrana de las células endoteliales, y únicamente permite una separación, la mínima necesaria, para que pueda haber ese paso de lo que se encuentra dentro del vaso sanguíneo al espacio extravascular. Sin embargo, cuando tenemos cantidades exageradas de radicilina en un paciente que tiene la deficiencia en el c 1 o bien que tiene una de hereditaria tipo 3, en las cuales aumentan las concentraciones de radicilina, esta bradicinina se une prácticamente a todos los receptores b 2 de y lo que va a hacer es que se van a separar estas células endoteliales. Entran aquí en juego también la fosforilación de ciertas proteínas de adhesión, como son la caderina, y también la salida del calcio intracelular hacia el espacio extracelular. Y si se encuentra localizado en un tejido, por ejemplo en la mano, a nivel facial, pues se va a presentar el DMA a ese nivel, o bien puede presentarse también a nivel de mucosas. Y edematizarse en ese nivel por la gran separación que se encuentra entre una y otra célula endotelial. Entonces, ¿dónde van a ser las manifestaciones clínicas del angiodema? donde haya vasos sanguíneos, prácticamente en todo nuestro cuerpo vamos a tener vasos sanguíneos y las manifestaciones clínicas van a depender del sitio en donde se encuentre localizado ese edema, es decir donde se encuentre la mayor concentración de bradicinina que está unida a esos receptores b de bradicinina y que están permitiendo que se abran esas células endoteliales. Si esto se localiza a nivel de cabeza, las manifestaciones clínicas pueden ir desde una migraña. Pueden ser pacientes que sean migrañosos, que los estén eh, viendo en el servicio de neurología por migraña y que realmente, bueno, que hacen esto y dicen, bueno, esto es algo totalmente atípico y es algo repetitivo y, y puede ser un caso de angiodema. Si se localiza, por ejemplo, a nivel del esófago, se puede confundir con un reflujo gastroesofágico, inclusive a veces simulan un infarto agudo al miocardio, una gastritis, eh, lo más común, puesto que es la gran mayoría de los pacientes que presentan manifestaciones a nivel gastrointestinal pueden simular una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis, o si se localiza a nivel de vías urinarias, una infección de vías urinarias o a nivel renal hasta una pielonefritis. A nivel de extremidades les limita a los pacientes mucho la deambulación los movimientos, entonces dependiendo de dónde se localice el edema, que repito, son las manifestaciones, así que puede dar cualquier tipo de o semejanza con cualquier enfermedad. Las más peligrosas son las localizadas a nivel de laringe puesto que la mortalidad ahí es mucho, muy elevada y sobre todo porque la evolución puede ser sumamente rápida para que se produzca el espacio. Por eso hemos dicho que el angio de es una enfermedad campaniónica porque simula cualquier enfermedad, lo que no entendemos es por qué pasa uno desapercibido. Ustedes ya vieron la fotografía, pues realmente pues todo se ve muy bien, niños muy bonitos, personas bellas, trabajadoras, y pasan desapercibidas en la enfermedad. Aquí les voy a ir mostrando poco a poco cómo esta persona... Eh, que tiene acción hereditario tipo 1 se va transformando y es como les decimos hasta allá no parezco Camarón, ahí empieza y va aumentando el edema esto le ocasiona a ella sentimientos a veces hasta de culpa porque bien, se siente avergonzada, se siente que realmente este, es pues, incomprendida a veces por, por su mismo esposo o sus hijos al, al momento de que la ven así y sobre todo porque no puede hacer nada y correr el riesgo de que pueda evolucionar el edema hacia la laringe que puede ser altamente mortal Vean aquí ya va cediendo un poco lo que es el edema. Y más adelante van a ver, ustedes están viendo cómo se transforma y cómo es ella en realidad. Ella va disminuyendo. Y así es ella. Se parece a las fotografías que les mostré anteriormente, pues no se parece, se transforma uno completamente. Es muy importante que nosotros detectemos a los pacientes en edades tempranas, puesto que la edad de inicio de los síntomas es muy importante sobre todo para el comportamiento que va a tener esta enfermedad. En un estudio realizado por el doctor Borg y el doctor Sorab, que son los que más han estudiado en, en la ayuda y sobre todo el doctor Borg, encontró que más del 50% se encuentran en pacientes que tienen menos de 10 años de edad. Entonces empieza en la edad pediátrica y precisamente es cuando pasa desapercibida de la enfermedad. Aquí, cuando llegan a aparecer en menos de tres años de edad, el comportamiento es mucho más severo. Los ataques son mucho más frecuentes y las localizaciones son más a nivel de laringe que en aquellos en los cuales se inicia la sintomatología después de los seis años de edad. Aquí, en un estudio realizado en Alemania, en 119 pacientes pediátricos encontraron que a edades más tempranas es mayor la frecuencia de los ataques. La localización de los ataques en pacientes con angioedema, prácticamente el 100% se encuentran localizados a nivel de, de piel y casi eh, el 100% en un 97% se encuentran localizados a nivel gastrointestinal y observan ustedes aquí que más de la mitad de los pacientes presentan por lo menos un evento laringio. Menos frecuentemente se encuentran en el esófago, o en úngula o en cuello. Cuando se localizan a nivel de, de piel, frecuentemente lo más afectado es a nivel de extremidades pero les sigue lo que es cara y lo que es cuello y tronco menos frecuentemente. Los ataques abdominales, aquí van ustedes a observar que semeja muchas de las veces, la mayoría de ustedes los han tenido, la presencia de cólicos, olores espasmódicos que pueden ir de leves a intensos, que pueden ir asociados o no a mareos, náuseas, vómitos o diarreas, y que en algunas ocasiones cuando le toman una biometría hemática porque hay una quimiotaxis, bueno, pues también van a encontrar eh, neutrofilia o leucocitosis o asítesis y es cuando todavía confunde más al médico y piensa que el paciente puede cursar con un cuadro de apendicitis. Observen aquí lo que es un edema muy importante a nivel de, de este, perivascular, de la pared abdominal, otro edema a nivel de colon. Lo que pasa aquí lo que sucede que hay una gran extravasación de líquidos, el paciente también disminuye la ingesta de líquidos porque este, no, no tiene el deseo de tenerlo porque tiene náuseas también se deshidrata con la presencia de vómitos o porque tiene diarrea el paciente llega inclusive a llegar al colapso circulatorio por este, la evasión, el, el problema tan importante que puede llegar a tener de, de hacer un tercer espacio sin embargo, el médico está acostumbrado a que llegue un paciente con abdomen agudo y prácticamente con la, lo catalogan como una apendicitis aguda sin considerar que debe de hacer una buena anamnesis, una buena exploración física porque hay otros diagnósticos que pueden simular un abdomen agudo. Y no únicamente estoy hablando de angiodema hereditario. No consideran que puede ser un caso de porfiria, de saturnismo, que antes era muy frecuente en el norte de nuestro país, de fiebre mediterráneo familiar, epilepsia abdominal, que si bien no es muy frecuente en la edad pediátrica, este se llega a presentar, aunque esto es más frecuente en los adultos, enfermedad por arañazo del gato, angio de meditario, o también puede ser un infarto o miocardio, una vasculitis o una cetoacidosis diabética. Es decir, tenemos que hacer el. Eh, orientar desde las bases y hacer de su conocimiento desde las bases de medicina, es decir, con los estudiantes de medicina empezar la educación sobre las enfermedades raras.